Tutoriales Interlaus News presenta Cómo crear una cuenta de Facebook Hola amigos de Youtube Hoy les voy a enseñar a crear una cuenta de Facebook desde cero Comencemos, ponemos en el buscador www.facebook.com Y nos llevará a esta página Vamos a donde dice Registrarte, es gratis y lo será siempre. Acá, en nombre, voy a inventar un nombre, voy a poner Juan. Vamos a donde dice apellidos, voy a poner Pérez. Estos son ficticios. acá dice, número de móvil o correo electrónico. Podemos ingresar cualquiera de los dos, en mi caso voy a pegar un correo electrónico de prueba. y ahora se va a aparecer otra casilla para volver a introducir el correo electrónico lo pegamos y acá dice introduce una combinación de al menos 6 números, letras y signos de puntuación la combinación de esto es para que la contraseña sea más fuerte podemos combinar entre mayúsculas, minúsculas, números y signos para hacer más fuerte la combinación, acá en fecha de nacimiento ponemos nuestra fecha de nacimiento y abajo tenemos la opción de elegir mujer u hombre en mi caso voy a poner hombre y hacemos clic donde dice abajo registrarte acá dice confirma tu correo electrónico, para seguir usando Facebook debes confirmar tu dirección de correo electrónico, como te registraste, acá dice el correo electrónico con el que nos registramos, puedes hacerlo automáticamente a través de Gmail, hacemos clic en conectar con Gmail, acá elegimos el mail con el que nos registramos, hacemos clic y nos sale cuenta confirmada, hacemos clic en aceptar. Y acá nos dice, paso 1, tus amigos ya están en Facebook. Y podemos buscar los amigos que tenemos en nuestra dirección de Gmail o en otras. Hacemos clic en siguiente, yo lo voy a saltear. Hacemos clic en saltear este paso. Acá en el paso 1, subo una foto de perfil. Elegimos el archivo que queremos subir. Paso 2. Busca una persona que conoce. Ponemos el nombre y ponemos buscar. Paso 3. Conoce la configuración de la privacidad. Si hacemos clic, hace recorrido. Nos muestra cómo podemos hacer. Paso 4. Busca en tu correo electrónico amigos tuyos que están en Facebook. Y acá pon, entramos a nuestro correo electrónico y buscamos los amigos que ya están en Facebook. Yo voy a salir voy a hacer clic en el nombre de, de perfil que creé, acá vamos a poner nuestras publicaciones, luego ponemos compartir, ahora voy a hacer clic inicio, acá vamos a ver las publicaciones de nuestros amigos, eso es todo amigos, muchas gracias, suscríbanse a mi canal, pongan me gusta en mis videos,